puedo deshacerme de las pulgas en casa. Destruye el ambiente propicio para las pulgas en casa. Las pulgas así como las garrapatas viven en su huésped, pero los huevos pueden permanecer tanto en la mascota como en las personas así como en tus camas o las de tu perro o gato. Los huevos que quedan en tu cuerpo o el de tu mascota se caen y se acumulan en las camas, ropa, alfombras, automóviles y en cualquier lugar donde se hayan depositado. Estos huevos eclosionan normalmente en 1 o dos semanas, después de lo cual las pulgas aparecen como larvas que pueden vivir en las alfombras y ropa de cama hasta 200 días antes de transformarse en pupas sin piernas. Si las condiciones aún no están del todo bien, las pupas pueden permanecer en estado latente durante más de un año antes de transformarse en un adulto. Esto significa que muchas generaciones de huevos de pulgas pueden acumularse y dar lugar a una infestación masiva de pulgas en casa. El primer paso después de la infestación es limpiar todo lo que haya estado en contacto con las personas o animales infectados con el fin de eliminar la mayor cantidad de huevos y larvas como sea posible. Este video te guiará a través de este proceso. Exterminio ambiental de las pulgas en casa. Los primeros pasos. Número 1. Coloca los animales domésticos infestados en cuarentena. Número 2. Recoge la ropa de cama y mantas y lávalos con agua y jabón. El agua jabonosa mata los huevos, larvas, pupas y adultos. Ten cuidado de no verter los huevos o larvas al recoger las ropas de cama u objetos. Los huevos se encuentran generalmente con pequeñas bolitas de sangre seca que se defecó por los adultos, que se utiliza para la alimentación de las larvas, la combinación parece a la sal y la pimienta. Número 3. Aspira todo. Utiliza una aspiradora en muebles tapizados, alfombras, las grietas en el suelo, el suelo desnudo, muebles esquineros, detrás de las puertas y en cualquier otro lugar en el que el polvo se acumule. Esto recogerá la mayor parte de los huevos, pero las larvas se engancharán en fibras de la alfombra y se quedarán. Después de pasar la aspiradora, retira inmediatamente la bolsa de vacío y séllala dentro de una bolsa de plástico. Esta bolsa a continuación se puede poner en el congelador para matar las pulgas y ser reutilizada más adelante. Número 4. Las larvas restantes pueden ser tratadas a lavar las alfombras profesionalmente con vapor. El vapor de agua va a matar todas las fases de pulga, excepto los huevos. Asegúrate de advertir a las personas que realizarán ese trabajo de usar productos adecuados de limpieza sobre las pulgas, y también utiliza los productos recomendados para eliminar las pulgas sobre los animales infectados alternativamente se puede lavar la alfombra con champú para alfombras con insecticida o solicita que un control de plagas profesional aplique un tratamiento térmico de infrarrojos para la alfombra que mata todas las etapas de la pulga número 5 si tu mascota pasa mucho tiempo al aire libre moja sus zonas de descanso habituales con mucha agua y jabón para ahogar las pulgas que pueden estar esperando su regreso eliminación de pulgas de las personas y los animales domésticos una vez que el medio ambiente ha sido limpiado a fondo, pasa inmediatamente a las habitaciones. A continuación se presentan los detalles de la eliminación de las pulgas de las personas y los animales domésticos. Eliminar las pulgas de las personas. Número 1. Báñate una a dos veces al día con jabón. Champús insecticidas están disponibles, pero no son necesarios. Número 2. Peínate diariamente con un pein especial para pulgas. Este está diseñado para arrastrar las pulgas de su escondite y deposita las pulgas arrastradas en agua jabonosa. Registra todos los días el número de pulgas eliminadas para que puedas identificar cualquier incremento de la población antes de que sea un problema. También se puede medir la población de pulgas con el uso de un tipo especial botinés de franela sobre tus zapatos y pantalones. Las pulgas quedan atrapadas en el material y luego se pueden contar, retirar y ser eliminadas. Estos botines de franela también se pueden utilizar para la protección temporal cuando estés en un área infestada de pulgas. Las pulgas se quedan en la ropa. Si notas una pulga o incluso más en alguna parte de tu cuerpo, entonces debes buscar en tu ropa porque las pulgas se quedan en la ropa. Si la atrapas, apriétala contra una cinta adhesiva o saltará. Aplastarla es difícil porque la pulga es muy plana y puede escapar rápidamente. También es importante que pongas toda tu ropa en la lavadora, ya que las pulgas que viven en la ropa y las pulgas se ahogan en la lavadora y también te duches muy bien después. Las pulgas en casa mueren con el agua. Las pulgas mueren bajo el agua después de 5 minutos, siempre y cuando no estén en una burbuja de aire. El detergente suele matar el resto de las criaturas porque forma una película sobre sus órganos respiratorios. Haz una mezcla de agua y detergente. Esta mezcla es como una piscina tóxica para las pulgas. Si saltan dentro, las pulgas se mueren con el agua. Llena con la mezcla un recipiente muy bajo, tan cerca del suelo que las pulgas puedan saltar accidentalmente a él. Un viejo plato de frisbee es bueno para eso. Coloca la mezcla junto a una lámpara de baja altura, preferiblemente por la noche. Las pulgas son atraídas por la luz. Cuando se acercan a la luz, muchas de ellas saltarán a la mezcla y morirán. También debes peinar a tu mascota regularmente con un pein antipulgas. pulgas. Cuando lo hagas, ten a mano un tazón de agua con jabón para ahogar a las pulgas. La pulga puede escapar muy fácilmente si quieres aplastarla entre los dedos o las uñas. Además, son relativamente duras. Si has atrapado una pulga entre tus dedos, simplemente sumérgela en agua porque las pulgas se ahogan. Al hacerlo, frota ligeramente los dedos, y asegúrate de que la pulga esté suficientemente empapada con agua lávate las manos después de quitar las pulgas las pulgas pueden vivir en la cama las pulgas en la cama no son un signo de falta de limpieza o higiene incluso un paseo por el bosque o los prados en verano es suficiente para llevar las pulgas como polizones a casa las pulgas también son verdaderos maestros del salto y pueden saltar hasta 30 centímetros de alto y 50 centímetros de distancia como resultado, las pulgas del nido de un pájaro cerca de una ventana también pueden saltar al apartamento. Incluso las pulgas de los perros y gatos tienen ahora más posibilidades de sobrevivir, ya que las mascotas viven en estrecho contacto con sus familias y, en muchos casos, incluso se les permite permanecer en la cama. El resultado, pulgas en la cama, las alfombras... Las camas, los colchones y las habitaciones con calefacción proporcionan unas condiciones óptimas para las pulgas y sus larvas. Si descubres estos parásitos en tu casa, debes tomar medidas inmediatas para contrarrestarlos. Las pulgas de la cama no solo son molestas y desagradables, sino que también muerden. Las picaduras causan picor irritante y pueden causar erupciones cutáneas. ¿Cómo reconocer las pulgas en la cama? Las pulgas prefieren esconderse en rincones oscuros, grietas, alfombras, camas, muebles tapizados, cortinas y ropa. Las pulgas son de color marrón oscuro, de unos pocos milímetros de tamaño. Anidan preferiblemente en el pelaje de los animales domésticos, donde no solo están protegidas de la luz, sino que también están en la fuente de alimento. Las pulgas necesitan sangre para sobrevivir, de modo que se puede reconocer una infestación de pulgas en casa a través de las mordeduras de pulgas en humanos o animales. Las siguientes señales indican una picadura de pulga. Tres puntos que están muy juntos. El sitio de punción es rojo. Se desarrolla una ligera hinchazón. Hay una picazón severa. Si realmente es una picadura de pulga, el siguiente paso es buscar las pulgas y sus nidos. Los dueños de mascotas, especialmente perros, gatos y pájaros, deben buscar en los lugares para dormir de sus mascotas. Las camas, la ropa, las cortinas y las alfombras también deben estar completamente limpias. Pequeñas manchas marrón-negras son visibles en las camas. Luchar contra las pulgas en la cama. Una vez que hayas encontrado pulgas y nidos e identificado la causa de la infestación de pulgas, puedes empezar a luchar contra ellas. La remoción de pulgas no es un proceso de un solo paso. Por razones de seguridad, se deben tomar varias medidas, como remedios caseros, durante un periodo de tiempo más largo. Luchar contra las pulgas requiere mucha paciencia. Si las pulgas están en tu cama, no es suficiente con matar a las pulgas adultas. Las larvas también deben ser removidas completamente. De lo contrario, la infestación de pulgas se reanudará en poco tiempo. Pasos a seguir para luchar contra las pulgas en la cama. Lavado. Lava toda la ropa de cama a la temperatura más alta posible. Hay un detergente especial para pulgas en el mercado o añade una cucharadita de sal al detergente en polvo y agrega una buena cantidad de vinagre. Aspiradora. Retira el colchón de la estructura de la cama y aspira todo. Colchón, estructura de la cama, paredes, suelo y cortinas con mucho cuidado. Limpieza a vapor. Si tienes una limpiadora a vapor, debes usarla para limpiar el colchón. Como la temperatura del vapor de agua es muy alta, las larvas de pulgas y los ácaros mueren. Ventilación. El colchón debe ser ventilado hasta el día siguiente. Este proceso debe repetirse durante las próximas 8 semanas, preferiblemente después de unos 3 días, porque las pulgas pueden sobrevivir hasta 8 semanas incluso sin comida. Además, las larvas también deberían ser exterminadas. Eliminación de las pulgas de las mascotas. Ten mucho cuidado al aplicar los tratamientos de pulgas a ti mismo y a tus mascotas. Utiliza solo los tratamientos que son para el animal en el que se va a utilizar. Tratamientos de pulgas para perros y el medio ambiente pueden matar fácilmente a los gatos.